No, no, no, no. ¿Vieron todo lo que pasó en los videos anterior? Si quieren ver más, quédense hasta el final del video que les tenemos una sorpresita. ¡Vamos! Bienvenidos todos, nosotros somos Sofi, Nico y Rufina de Chill and Create, desde soy Terra del Fuego. Somos una pareja, para los que no nos conocen, que estamos armando una traffic para irnos a recorrer parte de Argentina y parte de América El día de hoy les vamos a mostrar una excursión que estuvimos haciendo la semana pasada que se llama Lagos 4x4, Lagos Off-Road, hacia la zona del Lago Fagnano y el Lago Escondido y ahora les vamos a contar un poquito más cómo es el recorrido la excursión que hicimos la semana pasada es una excursión de día completo eso quiere decir que es una excursión donde te pasan a buscar relativamente temprano y volvés pasada a las 4 de la tarde te pasan a buscar por donde sea que vos estés alojado de ahí salen todo por la parte norte de la isla la ruta nacional número 3 hasta el paso Garibaldi se baja el viejo paso Garibaldi hasta el refugio de Baqueanos en el Lago Escondido y de ahí es donde comienza como el 4x4 en la bajada del paso Garibaldi Viejo hay un poquito de aventura pero después adelante se pone picantito no es que están todo el tiempo así pero no, bueno. hay bastante movimiento se hace toda la bajada de la 119 que es una antigua picada de Hacheros hasta el lago Fagniano que es donde Baquianos tiene otro refugio y donde uno toma un tecito calentito, ahí súper precioso todo de ahí pegamos la vuelta hasta el refugio donde comimos y de ahí te vuelves para Ushuaia Vamos a ver Vamos a ver Estamos finalmente en el lago Fagnano, Es el punto más lejano donde llega la excursión que estamos haciendo el día de hoy El clima estuvo durante toda la excursión medio lluvioso Pero está súper bueno porque queda como medio plano y los colores del otoño se ven alucinantes, aparte es una lluvia agradable, no es que hay un diluvio ni nada, se puede caminar, el frío está tranqui, hacer que estamos en otoño casi, ya entrando eh, en el hiermo, invierno, nieve, pero está tranqui, el camino estuvo súper divertido, ahí como que se sacude, va, viene, no, no sé si hay alguna toma, en la hay algunas por acá. tomas para que las vean, calcitas. Si tenías alguna idea dando vuelta después del paseo de hoy, puedo decir que se acomodaron todas, ¿no? Sí, hay algunas partes que se mueve bastante, está como copado, hay otras partes que se mueven menos, claramente porque es una ruta. Pero está terrible, el camino está terrible, estuvo súper entretenido. Lo que tiene de bueno hacer estas excursiones es que son cosas que nosotros no haríamos si no... No son a... caminos que ni en pedo, accedes Porque no son los que uno... No vamos a meter la tráfico por ahí, gente, claramente. Entonces está bueno, además vas como metidito dentro del bosque. Estuvo súper, súper entretenido. Ahora vinimos para acá a tomar algo calentito. Y después ya vamos a pegar la vuelta al refugio a comer algo. Está buenísimo. Claro.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 tiene nada que ver con el video de recién pero les queremos mostrar esto porque sabemos que hay mucha gente esperando ver los avances en el tráfico gente tenemos colchones ya están todos tapizados ¿Dónde así las luces, que ¿eh? oh. de día se ven violetas no sabemos por qué pero de noche se ve todo blanco ¿eh? Bueno, la cuestión es que ya tenemos electricidad y ya tenemos nuestro colchón así que se viene mucho contenido en la traffic, vamos a salir a dormir en la traffic así que esperen los videos que se vieron porque no vemos la hora de hacerlo ciclodean Muchísima aventura para un solo video no me digan que vieron el video y no les dieron ganas de hacer eso Estuvo súper bueno para los que tengan ganas de hacer la excursión Y se pregunten cuál es el valor El valor es de 7 mil pesos por persona Incluye el almuerzo, todo lo que vieron ahí, la comidita Pero paren, paren, paren Ahora viene la sorpresa Para los que se quedaron hasta el final del video tenemos la sorpresa la sorpresa es que estuvimos hablando con la gente de Baqueanos y se super coparon con un código de descuento para todas las personas que quieren hacer la excursión usando el código CHILL que va a quedar acá abajo, tiene un descuento del 18% sobre la excursión queda en algo así como $5.740 pesos más barra menos Queremos que todo el mundo pueda tratar de disfrutar o de ir haciendo las cosas que nosotros vayamos haciendo como la navegación, como esto, así que trataremos en la medida de lo posible de conseguir más códigos de descuento para que todos puedan disfrutar. Claramente esta es una excursión que nosotros haríamos. Sí, increíble. Para aquellos que quieran, en el tiempo que están esperando que se termine de hacer la comida en el refugio que está en el lago escondido, está la opción de hacer una cabalgata. Eso lo pueden arreglar directamente ahí o incluso antes de contratar la excursión. Con la gente de Vaqueanos. Que conste que nosotros somos eh, veganos. Y a lo último nos dieron un almuerzo así, todo con comida ah, vegana. Sí, eso sí. T estaba Todo el menú estaba adaptado para veganos. Si son celíacos, se adapta para celíacos. No hay ningún problema con eso. La comida es riquísima. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Como siempre, recuerden suscribirse, compartir, comentar. Seguirnos en nuestras redes sociales. Principalmente en Instagram que es donde más cositas subimos. Y otra noticia que tenemos es que estamos trabajando nuevamente en nuestra página web, que es chilankrey.com. Ya está subido el primer posteo, así que son todos más que bienvenidos a ir, porque muchas veces uno cuando hace videos no dice todo lo que tiene para decir. Y por ahí escribiéndolo uno se puede explayar más. Así que más que bienvenidos todos, abajo en la descripción vamos a dejar el link. Hasta la próxima. We'll mm be -hmm.